Vuelto, está vivo. Optimus está. Eso no es algo bueno, ¿verdad? Me lleva lo que me trajo. ¡Sí! con pinche con pinche con pinche con ¡Hecho agua! ¡Eres un hijo de puta! ¿Tú qué coño eres pedazo de friki? Eso fue estúpido. <risa> si yo me voy, te llevo al infierno conmigo. <risa> te la rifaste, Fernando. <risa> Mala idea. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! la a tu madre! ¡Vamos a la verga! No valió, verga. mucho tiempo para hacer esto ¡Sí! No en mi guardia, hijo de... ¡Al te atrapé, esponja! Qué macizo. ¿Por qué corres, amigo? Problema resuelto. Vámonos, perra! Siéntate, perra. Muy bien, ya tenemos un plan. Tengo un problema. cosita fea. ¡Chérito huevo! Con esto le van la madre al huevo. Muy bien, premio doble. de maliza ¡Atención, peligro! ¡Esto no es un simulacro! ¡No es hora de pensar! ¡Es hora de correr! ¿A qué demonios crees que haces? ¡Nadie toca! ¡A mi pulpa A ver si esto es de tu talla Falcon. Punch! ¡Estás Ah, veremos qué sucede Ya valieron madres ¡Ay, con ¡Ay, con ¡Ay, con ¡Ay, con ¡Ay, con ¡Qué te pasa, estúpido! ¿Sabes con quién te estás metiendo? ¡Prepárate para morir! ¡Tú te lo buscaste! <laughs> perfecto. <laughs> Tú no eres competencia para Yoshi. Máster, Master ¿Están molestando a mis amigos? Paz, puto! ¿No? ya valió! ¡Corre! Así es. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Esto ya no es divertido, es triste. ¡Ya! Pa, ¡Vámonos! Pa.